Ok, le digo chao chao, desayunara, aguarda, Sí, teacher, you, nos vemos. Tío. Disculpen sí. la, la broma, pero esta hora en que echa broma, porque es muy tarde y uno está cansado. Oye, me da pena con esta chica, Jessica. Le grabé la primera parte, pero no la segunda. Bueno, nos vemos. Feliz feliz sueño para los dos, que todo marche bien que sigan viniendo a clase, aunque sea tarde, no hay problema. Ok, y aunque este viejo ya está cansado. E, porra de dois, tchau <laughs> Roma Bye, bye. See, ya. Bye. see, see you. Bye. See you. Bye, Gabon. See you. See, ya. see you.